Tus historias, si besas la gloria, es meta deseada. Como una onda nada, báñate de idea Escoge con cuidado, aférrate a ella y hace que te crea. Las pelotas suenan como locas, rompen con toda la tradición. Las pelotas tocan, rebotan, explotan. Vuelven a con un bar que la marcha camión. Que la marcha cambió